Te camera de que de casa mire, columna la maldad, ¡San Fire! Era de ¡Al no No. ¿Ah? ¡Chispas! Todavía no puedo creerlo Marilyn aliada a un mal sujeto como Kane, eso me enferma ¡Cielo, sí, ¿Sí está es alterada? alterada! No, no puedo, puedo creer lo, lo que sucedió, sucedió. Amigo, digo, no, no es correcto. correcto Bueno, supongo que no tenemos más alternativa que contarles lo que sucedió bueno, no Espero que, bueno, que lo hagamos bien ¡La última vez? vez! ¡Lo siento! fuego! ¡No, sigue tú! Yo seguiré. Yamato batalló contra Kane, quien resultó ser malvado. Y luego... Yo quiero contar esta parte. ¡No, yo! Kane usó su nuevo Vida más, Black Knight, para destruir a Cobalt Wayne. Yo quería decir eso. Esto no está funcionando. Necesitamos a Vida ¡Sí! ¡Sí! Ahora veamos qué sucede en el episodio de hoy. Oh. Oh. Oh. Cobalt Saber ¡No puedo creer que Cobalt Blade esté destruido! ¿Yamato? Creo que es hora de que hablemos. ¿Ah? Escucha, muchacho. Creo que tengo la solución a tu problema con Cobalt Blade. ¿Qué? ¿Ah? Uh, entonces, dímela de una vez. Como sabes, yo inventé el sistema cero, la base de la última generación de Vida pero me lo robaron y creé a Cobra Blade para proteger al Vida Mundo de los malvados ladrones. Y Cobra Blade encontró su camino hacia el Vida a quien debía pertenecer. Eso fue lo que sucedió. Cobra Blade te encontró porque eres un verdadero Vida Jugador. Tu destino es Vida Batallar. Lo que significa que aunque no tengas a Cobalt Blade, encontrarás el modo de superar este reto. Gracias, Armada. Pero eso no resuelve mi problema. Espera, no seas tan impaciente. Dame dos segundos para explicar lo que quiero decir. No. Oh, lo siento. Parece que ya tuviste más de dos segundos. Le estoy dando dramatismo a esto. ¿Eh? Pero si quieres que te lo diga y punto, supongo que puedo hacerlo. ¿Eh? Soy el más gran inventor en todo el mundo. Si puedo construir un Vidamán tan bueno como Cobblblade, Blade, puedo construirte uno que sea aún mejor. ¿Eh? Mm. Ese tipo de noticias debería emocionarte Actúas como si nunca hubieses oído una historia Te impacientas y te emocionas en las partes equivocadas Lo siento es que no quiero otro vida, man Quiero a mi Cobalt Blade Hemos pasado tanto juntos Es muy difícil Decirle adiós ¡Es el poder de Cobalt Blade! ¡Oh! ¿Qué sucede? ¿Ah? ¿Ah? ¡Miren! ¡Esa pieza de Cobalt Blade se ha restaurado! Supongo que todavía quedaba algo de potencia en Cobalt Blade, ¿ah? ¿eh? Sí, eso diría yo, mucha potencia. ¿Pero por qué las lágrimas de Yamato hicieron que eso pasara? Oh, creo que es, eh, un don. ¿Ah? ¿Ah? Lo que quiero decir es que es un recordatorio. ¿Lo ven? Cobalt Blade está tratando de decirme que jamás estaremos separados y que nunca debo rendirme aunque las cosas se vean mal. ¿Cómo algo tan pequeño puede significar tanto? Creo que yo soy pequeño y soy asombroso. Gracias, Cobalt Blade. <ríe> ¡Eso es! Creo que son suficientes lágrimas para este muchacho. ¿Eh? ¿Eh? ¡Continuaré donde lo dejaste! ¡También yo! ¡Correcto! Ahora que estás listo para continuar, es hora de que regrese a trabajar. Comenzaré a diseñar tu nuevo Vida de inmediato. Uh -huh. ah. Ah. No puedo creer que Cobalt Blade haya sido destruido. ...necesitábamos ese vidaman. ...Ababa... Uh -huh. ...es david ...tengo noticias inquietantes... ...Ah... david su majestad... ...es un gran honor... ...yo no merezco la visita de alguien tan importante como usted... ...estoy a sus órdenes, señor... ...deja esa patética humillación... ...se dice que Cobalt Blade fue destruido... ...es cierto, Ababa... ...lo es... Fue hecho pedazos durante una reciente vida batalla, pero juro que yo no tuve nada que ver con esto. Fue culpa de Kane McDonnell. Dígame, maestro, ¿qué debemos hacer ahora? Por ahora no haremos nada. ¿Ah? Sin ese vida man, lo único que podemos hacer es esperar a ver qué ocurre. Entonces sabremos qué hacer. Quizás yo pueda ayudarle a diseñar un plan. Pero antes necesito saber algo. ¿Por qué estaba tan ansioso de tener a Cobalt Blade? ¡Eso no es asunto tuyo! No hagas nada por ahora, Baba, pero no te preocupes. Pronto tendremos lo que necesitamos para controlar al Mundo. ¡Sí, señor! ¡Aquí está! ¡Increíble! ¿Qué es? Es un diseño para el que será tu nuevo Vidaman. ¡Lo llamo Cobalt Saber! ¡Vaya, Cobalt Saber! ¡Mmm! ¡Este es un Vidaman fantástico! ¡Cielos, Armada! ¡Esta vez te superaste! Es mi mejor diseño hasta el momento. He creado un diseño aún más avanzado que el Sistema Cero, llamado Sistema Blaster Core. Con el Sistema Cero podrían añadir accesorios para modificar al Vidaman, pero el Sistema Blaster Core permite que se rediseñe el mismo núcleo del Vidaman. ¡Es asombroso! ¿Pero de verdad crees que puedas construirlo a tiempo para mi combate de mañana, Armada? No te preocupes. Todos colaboraremos para que esté listo. ¡Sí! Lo terminaremos en un minuto. ¡Sí! ¡Vamos! <risa> gracias chicos. Todos para uno y uno para todos. ¡Sí! Yamato estaba muy deprimido, pero gracias a sus amigos volará a la cima. Y además con un nuevo Vidaman. Eso demuestra el poder del pensamiento positivo. Y yo lo sé, porque no dejo que nada se interponga en mi actitud positiva. Para ser azul, ¿te ves muy feliz? ¡Súper! Aquí viene el metal el líquido. Se derramarán esos moldes y luego, listo, armadura de vida man. Sí, y ya no tendremos que seguir golpeando con esos pinceles. ¡Vamos, Liena! Mientras los demás están ocupados fabricando el man, nosotras haremos una rica comida y los sorprenderemos con un banquete para que mantengan sus fuerzas. ¡Suena bien! ¡Váyame! ¡Eres la mejor mamá de la historia! ¡Gracias! ¡Es más fácil de lo que crees! ¿Sí? Francamente, ser madre es difícil, claro Pero cuando se tiene un gran chico vida jugador como el mío Siente su fuerte deseo de ser mejor de lo que jamás pensaste que podía ser Haría cualquier cosa por él, desearía poder ayudarlo a construir su nuevo man. Pero estoy segura de que Armada y los demás harán un gran trabajo Eso espero, sería horrible si no pudieran ¿Cómo se hace un vida man en una noche? Oh, pueden hacerlo Cielos, realmente eres una gran madre. Ya que tú lo crees, yo también creo que ellos pueden fabricar a Cobalt Saber. ¿Cobalt Saber? Oh, oh, es Joshua. ¿Qué es eso de Cobalt Saber? No puedo creerlo. Por fin terminamos la armadura. Casi terminó conmigo. Hay muchas piezas. No sé, me pregunto por qué Armada nos hizo hacer todas estas. No necesitamos tanto para construir un Vidaman. Lo necesitan si quieren construir el mejor Vidaman posible. Solo elijo lo mejor de lo mejor en piezas para la armadura. Eso garantizará que Cobalt Saber sea un Vidaman realmente poderoso. ¿Ah? Necesito sentarme. ¿Estás bien Armada? Te ves muy cansado. Estoy muy cansado. Pero valió la pena. Trabajé duro y terminé el núcleo de Cobalt Saber. Y aquí está. Un trabajo excepcional. Detesto alabarme a mí mismo, pero estoy de acuerdo. El primer sistema Blaster Core lo llamo Delta Core. Es una poderosa especie de vida, Mom. Delta Core. Uh -huh. Ahora tenemos que agregarle la armadura que ustedes fabricaron. Y Cobalt Saber estará completamente listo. Bueno, ¿qué estamos esperando? Coloquémosle una armadura a ese cachorrito. No tan rápido. Debemos elegir la armadura de mayor calidad, ¿correcto? ¡Claro! ¡Oh! ¡Yamato! ¿Ah? Tenemos problemas. ¿Qué sucede? ¿Oh? ¡Joshua y los otros! ¡Vienen hacia acá! ¿Oh? ¿Qué? ¿Por qué? No comprendo. Kane nos contrató para ayudarlo a destruir a Cobalt Blade, ¿no? Sí, y ya lo hicimos. ¿Por qué estamos aquí en medio de la nada? Suficiente, quiero ir a casa. Si no obtengo respuestas pronto, voy a dar vuelta y regresaré. Así que sugiero que comiences a hablar de inmediato, Joshua. Escuchen. El plan de Kane era destruir a Cobalt Blade y con él las esperanzas de Yamato esperanza, este de volver a vida a batallar. Pero si Yamato y sus amigos están construyendo un nuevo Vidaman, destruir a Cobalt Blade no sirvió de nada. Aún tenemos mucho trabajo que hacer. Serán generosamente recompensados por sus esfuerzos. Ahora eliminemos a Cobalt Saber. Vidaman. ¡Si los de Kane quieren una vida batalla, la tendrán! ¡Sí! ¡Estoy listo! Yamato, tú quédate aquí. Termina a Cobalt Saber. Nosotros nos encargaremos de Joshua. Espérate, Terry! También es mi batalla. No deberían pelear por mí. Terry tiene razón. Es importante que tú termines a Cobalt Saber, Yamato. Además, yo también los ayudaré en la batalla. ¿Estás bien? Oye. ¡Oh, no! Oye, no te duermas en el trabajo. Si yo no tengo siesta, tú tampoco. Estoy bien, solo estoy cansado. Estaré listo para vida batallar. Sí, yo también estaré lista. Pero, ¿Qué? Lena, ¡Imposible! Eres buena vida jugadora, pero esto no es un torneo. Es muy peligroso para que te involucres. Así que olvídalo. No, quiero hacer mi parte para ayudar. Escuchen, sé que es peligroso, pero ustedes me rescataron. Les debo una. ¡Buen punto! ¡Buen <risa> punto! Grey, necesitamos la ayuda. Y como tú dijiste, ella es una vida jugadora muy fuerte. Eso lo sé de primera mano. ¿Vamos a quedarnos sentados aquí todo el día o vamos a vida batallar? De acuerdo. ¿Sí? ¿En serio? Gracias, Grey. Bueno, eso está arreglado. Ahora, Yamato, ponte a trabajar en Cobalt Saber para que también puedas ayudar en la videobatalla. batalla. Tienes razón. Sigo en esto, chicos. Oigan... ¿Qué es esa cosa? No lo sé, pero podría ser una trampa. Vayamos a moverla. ¡Alto! Uh -huh. sí. ¡Sal del camino! ¡Ni los sueñes! ¡No pasarán por aquí! ¡Sí, pero pueden intentarlo! Porque así podremos detenerlo. ¡De la manera ruda! Hmm. Tengo que apresurarme en terminar esto. Esta, ¿no? ¿Qué tal esta? ¿No? ¡Vamos! ¿Por qué no funciona? Ten la calma, hijo! ¡Tengo que terminar esto! ¡Pero no puedes obligarlo a estar listo! Oh, Sí, pero pensé que... Como te decía, construir un vidaman es algo que hay que hacer con cuidado y precisión. No es una carrera contra el tiempo. Asegúrate de hacerlo bien o no lo hagas. Por supuesto. Sí. Cometiste un gran error arriesgando tu blaster contra mí. No puedo creerlo, voy a decir, pero Kane tenía razón. No cuidé a Cobalt Blade como debía, pero no cometeré el mismo error con Cobalt Saber. Esa es la adecuada. Mm, concéntrate. Puedes hacer esto. ¡Preparado, listo, vida juego! Lo mismo digo. Ah, lo siento, Sly, pero debo disculparme por lo que está a punto de sucederte. <risa> Sobre ese entrenamiento, te vendría bien a ti Bien, chicos rudos, veamos si les gusta perder esta vida batalla Lamento decepcionarte, pero jamás lo sabremos, ya perderán ustedes ¡Vida fuego! No puedo creer lo calmado que está Joshua Incluso a mitad de una vida batalla, sé que está planeando algo Pero ¿qué es? Miren esos dedos Están tan concentrados en la vida batalla Que olvidaron por qué están aquí No tenemos que ganar Solo tenemos que pasar Y sé cómo hacerlo ¡Joshua! Ah, ¡No estará pensando hacer caer ese peñasco! ¡Joshua, no lo hagas! ¡Es peligroso! Además, nosotros también estamos debajo de él <ríe> Como si eso me importara Una pieza más y Cobalt Shaver estará listo. Oh. ¿Qué fue eso? ¿Quién sabe? Pero fue donde estaban los chicos. ¿Eh? ¿Qué? No puede ser. Ah, ah, ah. Oh, oh, oh. ¡Bull! Oh. ¡Liena! Terry. ¿Dónde están? ¿Por qué? No te preocupes, Grey. Tu hermana está bien. Yo la tengo. ¡Lo sacaré! ¡Resistan! ¿Cómo pudiste hacer eso? ¡Derribaste a tus propios amigos! Pude haberte derribado a ti también. Pero no es a ti a quien quiero, sino a Yamato. Ahora, ve a salvar a tu hermana. Oye, Terry... ¿Puedes resistir un poco más? ¿Por qué no? Claro, es decir, no tengo nada mejor que hacer hoy. Entonces resiste, Joshua. ¿Ah? Esta vida batalla aún no ha terminado. No, oh, espera, Yamato. ¿Oh? ¿Eh? No puedes ir. Cobalt Saber aún no está terminado. Tienes que elegir la última pieza de la armadura. Sí, eso lo sé. Pero mis amigos están en problemas. Me necesitan ahora. Y además, solo falta una pieza. Apuesto a que Cobalt Saber puede funcionar sin ella. Te equivocas. Si no lo terminas ahora, quedará imperfecto y desequilibrado. No funcionará como debe hacerlo. Puede hacerse pedazos como Cobalt Blade. Lo sé, pero no puedo esperar más. ¡Oh! ¡No, Yamato! ¡Ah! ¡Ah! ¿Ah? ¡Yamato! Yo me encargaré desde ahora, Gray. Tuve por Liena y por Terry. Allá voy. ¿Ah? ¡Ah! <risa> Vamos, Cobalt Saber. Cuento contigo. ¿Estás bromeando? Ese vidaman ni siquiera está terminado. Está listo para vencerte, Joshua. De acuerdo, hagámoslo. ¡Vida fuego! Ah, ¡No estuvo ni cerca! Ah, Armada tenía razón. Mis vida bombas no van a donde se supone que vayan. Estoy en problemas. Te taputo a todas, Cobalt Saber. De ninguna manera. Me niego a perder otro vida, man. No puedo permitir que le suceda a Cobalt Saber lo que le sucedió a Cobalt Blade. Es... Oh, esperen, esa es. Tengo la última pieza. Oh, oh. ¡Es el poder de Cobalt Blade! ¿Qué es? ¿Qué es eso? La última pieza de la armadura. Cobalt Blade y yo no estaremos separados. Ahora Cobalt Blade siempre estará conmigo. ¡Sí! Ahora terminar a Cobalt Saber y acabar con Joshua. Oh. Es... poderoso. Tienes mucha razón en eso. ¡Súper poderoso! Ah, igual no ganarás. ¡Imposible! De acuerdo, ahora es mi turno. ¡Vida fuego! ¡Pida juego! Uh -huh. ¡Increíble! <risa> Solo necesito una vida bomba, cielos. Nunca había visto un vidaman con tanta potencia. Sí, yo tampoco. Mm, ¿Estás bien? ¡Estoy genial! Cobalt Saber! ¡Mundo, prepárate! ¡Hay un nuevo vidamán en la ciudad! ¡Oh, sí! <risa> Resultó fabuloso. Gracias, Armada, hiciste un gran trabajo. Ustedes construyeron la Cobalt Saber tanto como yo. Y nos encargamos de que estuviese listo para el combate de hoy. Oye, ¿contra quién combatirás, ah? ¿eh? Ah, creo que es contra mí. ¿Contra ti? Oigan, ¿saben qué? Ya que gané gracias a la Alianza de las Sombras, ¿no les parece justo que me retire del combate para que Yamato pueda avanzar invicto? Mm. Uh -huh. Uh -huh. Uh, un bonito tiempo el que tenemos, ¿no creen? <risa> ¿Mala idea? Es solo que no me parece justo, Liena ¿Ah? ¡Oh! ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¡Tenemos problemas! Ah, ¡Estamos retrasados! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tenemos que irnos! <risa> Debería ser yo quien vida batalla contra Yamato Yamato vuelve a ganar, y con Cobalt Saber parece que le esperan más victorias. Pero todos sabemos que no será tan fácil, ¿cierto? ¡No, no dejen de vernos para saber qué pasa! Qué pasa. Mega ah. 내가... 新しいビー玉かっこいいよね。あれでね、<笑>